¿Qué pasa, compitruenos? Hoy os voy a enseñar un truco increíble para conseguir a Uplink Shiny sin hacer nada, compañeros, literalmente bueno, literalmente nada, ¿no? a un poquito hay que hacer, pero chicos vais a estar tranquilamente esperando a que salga, así que sin más dilación, vamos a ello aquí estamos chicos, y vamos con el método porque vais a flipar es increíble, lo primero que tenemos que hacer es venirnos a la bosquejada es decir, a la zona del Team Star de tipo veneno, que si hay alguien un poco perdido, pues se encuentra en el área 3 este, y aquí en este centro Pokémon tenéis justo la entrada de de acuerdo Luego tendremos que recorrer todo este caminito por aquí hasta llegar a la puerta de la base que es ese punto que os acabo de marcar. Pero antes compañeros vais a necesitar llevar en vuestro equipo a el segundo Coraidon. O miraidon que podéis capturar en vuestra partida. Si todavía no lo tienes, te dejo por aquí un vídeo donde yo lo he capturado y te explico cómo puedes llegar hasta él, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, chicos, tenéis a vuestro Koraigod o miraigod, nos vamos hacia ese punto corriendo. Sin más, atravesamos el bosque y si sobrevivís a los FPS, porque la verdad es que lo de este bosque no tiene ningún sentido, cómo se laguea y cómo salen Pokémon. Ahí está, ya estamos aquí compañeros. Básicamente cuando llegáis a estos dos arbolitos pintados de aquí hemos llegado al sitio objetivo. Y sin más, en este punto ya chicos podéis guardar la partida, lo de siempre, autoguardado desactivado, por si acaso algo saliera mal, poder resetear y no perder especias ni nada por el estilo. Y ha llegado el momento de hacer nuestro sándwich. En este caso vamos a hacer el de tipo dragón. Y, y no me deja montar aquí el picnic perfecto. Venga, vamos con el de tipo dragón, que sería. Pimiento, verde, rojo, amarillo, dos de aguacate y una de jamón serrano. Y después ahora podéis añadir pues un par de especias ocultas, las que queráis. Yo como siempre me gusta meter las picantitas chicos. Ahí está nuestro personaje sufriendo y chicos tenemos el bocadillo de encuentro fuego de vario color fuego. ¿Por qué estoy diciendo fuego? Perdón. Vario color dragón, emblema dragón y encuentro dragón Lo tenemos todo hecho y podemos terminar el picnic Let's go Ahora compañeros nos vamos a, a buscar nuestro uplink Porque chicos si os fijáis en este arbolito de aquí Tenemos una manzanita, claro que sí Y chicos empieza el glitch, ¿de acuerdo? Empezamos montándonos en nuestro coraidon Y derribando la manzanita del árbol Para eso hacemos la funcionalidad esta de chocar contra árboles y tirar Pokémon, que yo la verdad es que cuando me lo dijeron dije, vale, pues no sabía ni que eso existía, así que bueno, vamos a ello cogemos carrerilla, nos chocamos y ¡pum! se cae el Aplien en este punto lo esquivamos y sacamos a nuestro Coraidon o Miraidon, ¿vale? como veis, el Coraidon o Miraidon lo debilitará y aparecerá otro Aplien en el árbol y Coraidon seguirá derrotándolos, por alguna razón hay un bug que con Coraidon y Miraidon, ese Aplin va a ir cayendo infinitamente. Y pues tu Coraidon o Miraidon va a estar derrotándolo hasta el infinito y más allá, ¿vale? O sea, es que ahí está. Pum. Se va a quedar un buen rato. Entonces, lo único que tenéis que hacer, compañeros, es esperar a que ese Aplin sea Shiny. Cuando sea Shiny, vuestro Coraidon o Miraidon dejará de luchar contra ese Pokémon. Y pues obviamente os estará esperando en el arbolito. Solo tendréis que derribarlo. Y capturarlo, ¿vale? Ojo, disclaimer, hay veces, no sé por qué, que Coraidon o Miraidon dejan de luchar contra ese Aplin por razones que desconozco, ¿vale? No sé si es que hay que estar más cerca, más lejos, si tocas algo, si tocas algo la puedes liar Por ejemplo, imagínate que quieres comprobar, pues, eh, cuánto tiempo de bocadillo te queda, ¿no? Pues si le das, le das a la flecha de la derecha, ¡pum! Te sale eso, ahora tu Miraidon dejará de luchar contra el Aplin Por alguna razón que desconozco, o sea, es que no entiendo muy bien de qué depende, ¿vale? Así que en este caso lo que tienes que hacer es volver a derribarlo Y decirle a tu Coraidon que vuelva a ir a por Aplin Para que veáis que funciona tanto con Coraidon como con Miraidon Lo voy a hacer con los dos, ¿vale? Vamos a poner a Coray God el primero y vamos a sacarle a combatir Ahí está, derrotará a ese Aplin Y seguirán cayendo Aplin infinitamente Chicos, yo no sé de qué depende esto, yo no sé por qué este glitch es así, pero hermanos, ahora os podéis ir, podéis dejar esto tranquilamente ahí luchando y esperar a que simplemente vuestro Coraidon haya parado y sea porque hay un Shiny ahí arriba, sin más. Compañeros, si os pasara esto de aquí y es que vuestro Coraidon termina de hacer cosas y es porque se os ha acabado el bocadillo, pues simplemente reiniciáis y otra vez. Con pitruenos, creo que tenemos el shiny, ¿no? Está ahí la manzanita verde Vamos a derribarla porque creo que justamente ha sido esa la razón Espero no quedar mal ahora mismo Tenemos ahí una manzanita Y si no me equivoco, es shiny, ¿no? ¡Ahí está nuestro shiny, chicos! Guapísimo La verdad es que me ha costado dos bocadillos De hecho, os he dicho hace un momento que había terminado el bocadillo Y no me había salido el shiny es un Shiny que tarda un poquito en salir, no os va a salir eh, a lo mejor al primer bocadillo. Al fin y al cabo no es como los otros métodos que salen un montón de spawns. Aquí vas de uno en uno y a veces el coraido se te puede despistar. Pero aquí lo tenemos chicos, qué guapo. Voy a ver si consigo un plano mejor para la miniatura. <risa> y aquí lo tenéis chicos, nuestro Aplin Shiny. Que por cierto me ha salido con un emblema, el emblema de familiaridad. Ok, me parece bien. Aplin el sociable, pues... Pues le ha costado salir, eh, para ser tan sociable Y nada, como bien sabéis Este Pokémon se puede evolucionar en dos Tanto en Flapple como en Appletoon Por tanto, os recomiendo que Capturéis dos, es decir, que hagáis este método Un par de veces y así tenéis a los dos Shiny's bastante sencillo Yo es que me he ido a comer, perdón A hacer la comida, todavía no he comido Y lo he dejado ahí capturándose y me ha salido Perfecto Y hasta aquí el vídeo, hermanos, espero que os haya gustado Si es así, reventad el botón De like, apretad ese botón como si no hubiera